Bueno, pues mirad... No sé qué hora es exactamente... 7 menos 20. Bueno, mirar la noche que me, que me han pegado... Como podéis verlo vosotros mismos... Que yo no quiero decir... A ver si puede ser... Bueno, pues ya veis que no... Ahora... Estamos en decibelios A... Mirad... 100... 110... 120 y 130. No da más el sonómetro. Esto ya os digo yo que no es el aire. 130 decibelios. ¿eh? Luego me dirán que es cosa nuestra. O sea, es, pasa de los 130, ya no da más el sonómetro. Y aquí está puesto en presión sonora. IMP. Decibelios A. IMP. 130 decibelios. Tengo los las tripas que parece que me van a explotar tengo unas vibraciones en todo el cuerpo pero que, que vamos, que me cuesta trabajo sujetar hasta el teléfono las manos entumidas bueno pues aquí lo tenéis, esto es lo que no reconocen los médicos ¿eh? esto es lo que no nos quieren reconocer los médicos y ya os hice el vídeo de los daños que ocasiona el infrasonido ¿verdad? Bueno, pues mañana cuando esté reventado, dirán que, es cosa, que ha sido cosa mía o que tenía no sé qué. ¿No será que ellos me lo han provocado? Y esto es lo que nos están negando en juzgados. Esto es lo que nos está negando la policía. Esto es lo que nos niegan los médicos. Esto es lo que nos niegan los servicios sociales. ¿Eh? Que dicen que es cosa nuestra cabeza. Pues el, el aparato no tiene cerebro. Esto solo mide sonido y pasa de 130 decibelios. ¿Eh? mirar a ver los daños que ocasiona el infrasonido. Dentro de cuatro días reviento, y vosotros seguir igual, y no hagáis caso a todo esto, ¿Eh? seguir yendo al médico, a que os empastillen, que los únicos que se están beneficiando son ellos, porque no te van a curar nada, porque son ellos los que te lo están provocando. Estoy aquí en la cama, como podéis ver, Luego dirán que es insomnio o alguna de esas cosas, que se inventan los médicos para tapar todo esto. Mirar, ¿vosotros creerí, creéis que, que es normal o que se puede dormir con esto? ¿Eh? Esto, es, esto es lo que me crea a mí el insomnio, como podéis ver. ¿Eh? Las vibraciones de los decibelios ah. Esto es lo que me crea a mí el insomnio. Pero es que ahora, para que veáis, os lo voy a poner, fijaros, os lo voy a poner aquí en presión sonora. Uy, me lo han bajado ahora. Qué cosas, ¿verdad? Pues decibeliosa. Mirad, la presión sonora en decibeliosa. ¿Veis? Decibelios A y MP. Aquí estamos, pues no sé si son 70 eso. Como no veo, porque también me han jodido la vista. Qué casualidad, ¿verdad? Nos pasa todo a las víctimas no, de estar bien. Ahora de repente estamos mal. 60, 70, 80. Como veis, 80 decibelios A. ¿ah? O sea, tú no puedes estar expuesto en un trabajo más de 80 decibelios A. ¿ah? No sé si era 80 o 60 decibelios A. ¿ah? Más de ocho horas, porque te crea daños irreversibles en el cuerpo. Que ya lo veremos y lo vamos a marcar con los con el vibrómetro humano. A ver si también los médicos nos van a decir que es insomnio nuestro, o es que esas vibraciones provocadas por el infrasonido son las que no nos dejan dormir. Claro, mentirán, ¿sabéis por qué? Porque les pagan para ello. Y porque ellos se están enriqueciendo con las enfermedades que esto nos está creando. Claro, para ellos es un interés, porque se benefician... ...económicamente, las farmacéuticas dan pluses, ya sabéis, por recetar, a ellos les interesa mentir... ...y por supuesto no les interesa decir la verdad porque se les acaba el chollo, ¿sabéis lo que crea el infrasonido? Enfermedades, bueno, pues esto es, esto es lo que me provoca a mí el insomnio, las vibraciones infrasónicas que, no, que me están reventando el cuerpo, esto, esto es, y además... Mirar que esto ya es por demás, Mirar Un barrigón, pero vamos, y no he cenado. Me da lo mismo cenar que no cenar, me da lo mismo comer que no comer, y así todo el día, y por las noches lo mismo. Así que yo, ya sabéis a quién responsabilizo, a los médicos que mienten tapando esto, a los psiquiatras por demás... Yo lo que quiero es que nos explique esto un psiquiatra... ...esos que no nos hacen puto caso de esto... ...a ver por qué yo noto vibraciones en todo el, en todo el cuerpo... ¿Eh? ...qué casualidad que además me pongo... ...me pongo algo en el tobillo... ...una cuerda atada fuerte... ...y las vibraciones se van al tobillo... ...qué casualidad ¿verdad? Pero luego nos lo niegan sistemáticamente... ...bueno pues esto es lo que estamos viviendo las víctimas... ...el cómo nos están pisoteando los, nuestros derechos humanos la administración y cómo están utilizando además las sedes judiciales ¿eh? para silenciarnos y a los médicos para silenciarnos. ¡Hala! Espero que no les pase a los hijos de mis amigos o que empiecen a escuchar voces la, los hijos de mis amigos, porque entonces a lo mejor también son tan tontos que les llevan al psiquiatra creyendo que les van a ayudar. Asegúrate primero que no sea que se lo están haciendo. Porque por mucho que le lleves al médico, como se lo estén haciendo, no vas a, no vas a conseguir nada. Bueno, sí, enriquecer al médico mentiroso. Porque el simple, hecho, el simple hecho de negar esto es una violación a los derechos humanos. Que lo sepan, doctor. Así que esto, que se entere todo el mundo de lo que nos hacen. Y este es mi insomnio. Y ahí viene mi insomnio. Esperemos acabar con esto, pero hay que dar la cara. Hay que mojarse. Porque el que quiere PC se tiene que mojar el culo. No no lo van a regalar y esto no es gratis. Ya se están encargando de hacérselo a gente con pocos recursos económicos para que no pueda defenderse. Es un genocidio. Se están cargando a la gente así, sistemáticamente. Y mienten la administración de arriba abajo sistemáticamente. Los jueces prevarican los médicos violan los derechos humanos y mienten con los diagnósticos para tapar esto la policía lo sabe y no hace nada incumpliendo su deber ¿eh? y mintiendo en acto de servicio y permitiendo que pongas denuncias a quien no se las tiene que poner a sabiendas de todo esto ¿vale? pues esto es a lo que se dedica esta gente de la administración eso es lo que, lo que estáis pagando y eso es lo que estáis votando a esos que votáis sois más tontos que las piedras Aquí lo veis, me lo han bajado ya. ¿Veis? De los 130 que tenía ahí en la cama. Mirad. 70, 80, 90. Estamos en 85 decibelios. Mirad, lo van bajando. Y no veis que el alivio que estoy notando. No os podéis hacer idea. Y esto es lo que los médicos nos niegan sistemáticamente. O sea, que con ello, negándonos esto, están violando nuestros derechos como paciente y nuestros derechos humanos, para que vea un médico si me está mintiendo, si no va a hacer caso de esto, cuando hay más estudios científicos oficiales reconocidos que de las enfermedades que ellos dicen. Y que sepáis que la mayoría de las enfermedades lo están tapando. Porque vienen a través de esto. Y yo no digo que no haya enfermedades. Pero vamos. Aquí solo se dedican a buscar enfermedades, no a curar. Ya lo sabéis. Saben mucho y muchos adelantos modernos. Pero cada vez más gente jodida. Cada vez más, mu más muertes de cáncer. Cada vez... ¿eh? Dirán que es el veneno que comemos. Dirán que son las ondas no sé qué de los teléfonos. Mirar. De esto no hablan verdad del infrasonido ¿Sabéis lo que son las armas infrasónicas? ¿O las armas sónicas? ¿Sabéis lo que es eso, no? Y si queréis os enseño las patentes de, de control mental A ver qué tipo de señales utilizan Como puede ser infrasonido, como puede ser radiofrecuencia O campo eléctrico y magnético ¿Vale? Es así como trabajan Bueno, pues esto es lo que nos están negando los médicos Y el que no lo quiere ver ¿Eh? el que no lo quiere ver eh, bueno, no solo los médicos y cuando vamos a la policía también y cuando vas al juzgado no quieren hacer caso de esto y eso es lo que indica si tanto lo están negando, ¿por qué? algo están escondiendo que lo niegan, ¿verdad? y el sonómetro está calibrado aquí tenéis... No se ve bien. Bueno, pues ahí está la fecha y todo. ¿Vale? De la calibración. Este aparatito que veis aquí, este sonómetro, le da sopas con ondas a los que utiliza la policía. Sí, lo único que tienen los que utilizan ahora son que puedes registrarlo en una memoria y son digitales. ...y este no es digital... ...aunque también... ...con algún aparatito que otro... ...también se puede enganchar... ...¿veis? ...aquí podría poner... Eh, ...unas piezas para micrófono... ...¿veis? y para llevarlo... A, ...a un ordenador incluso... ...pero es que no hace falta... ...este es más preciso... ...que los digitales... ...este es analógico... ...le da sopas con ondas al digital... Y mejor que esto, solo es un laboratorio de sonido. Esto es contaminación acústica, o sea, la presión sonora. Y estamos por encima de los 80, como podéis ver, que son es un delito. Y esto, cuando vas al médico diciendo que, que tú tienes dolores, ¿eh? porque te está llegando un infrasonido, que ahí están los estudios oficiales reconocidos del daño que ocasiona el infrasonido, no lo toman en cuenta, te lo niegan sistemáticamente, ¿Nos ¿No da que pensar eso? ¿Eh? ¿Nos ¿No da que pensar porque lo niegan tanto? Si supuestamente los médicos están para ayudar al paciente, no para engañarle, ni para mentirle, ni para negarle la realidad. Porque eso no es un médico, eso es un vendido. ¿Eh? Eso es porque se están beneficiando de todo esto. Y qué casualidad que toda esta tecnología que están utilizando con esto de las armasónicas infrasónicas y de y control mental ha sido desarrollado por las farmacéuticas, ¿verdad? Y ya pondré pues todo lo que hace el infrasonido, no os preocupéis. Y la radiofrecuencia, os voy a poner todos los daños que ocasionan. Pero claro, oficialmente, esto no existe. Esto no existe, ¿veis? No existe. Esto no existe, esto no es real. Esto es de mi cabeza. O de la cabeza de las víctimas, ¿sabéis? ¿Eh? Y cualquier persona que entienda de sonido, sabe lo que estoy diciendo. ¿Eh? Cualquier técnico de sonido... ...sabe lo que estoy diciendo... ...y sabe que esto es real... ...pero qué casualidad que la policía está dotada de esta tecnología... ...y luego lo niega... ...no será que... que hay por ahí... Algún, ...algún grupo... ...de criminales ilegales... ...aunque formen parte de la policía... ...que se están dedicando a joder a la gente con esto... ...¿veis? ...y yo noto las vibraciones estas... ...en el estómago, en el corazón... Como si me fuera a explotar el corazón. ¿Sabéis? El caso que, que vas a hacerte un electrocardiograma, cuando estás mal, qué casualidad que te lo quitan justo antes de hacerlo. ¿No será porque también esto lo marcaría, el electrocardiograma, marcaría unas, unas vibraciones que no son naturales? ¿O una corriente eléctrica fuera de lo natural? Pues esto es a lo que se dedican. Fijaros. La administración lo está negando sistemáticamente, no solo la policía, los médicos. O sea, y la policía con ello está incumpliendo su deber. Mirar cómo les jode, cada vez que hablo de la policía que tiene la culpa, mirar cómo les jode. Eso indica, pues para mí, que es la policía. Y si no, pues que la policía venga a estudiar todo esto, a ver quién es el que está haciendo. Si no, para mí son culpables de todo ello. Pero que no solamente es la, el castigo y la tortura que nos están haciendo es la negación a nuestros derechos humanos, es la negación absoluta a todo esto, y eso yo creo que ya forma parte del crimen, ¿Eh? creo que ya forma parte del crimen, cuando te lo están negando a sabiendas de ello, será por algo, a lo mejor porque forman parte del crimen, esto no lo va a hacer cualquiera, porque cualquiera no tiene acceso a este tipo de tecnología, ¿Eh? me refiero a las armas psicotrónicas, ...ven a través de tus ojos y escuchan a través de tus oídos. Algún día os daréis cuenta de lo que yo os digo... ...yo ya no estaré aquí porque me, me están matando, como podéis ver. Y me suda los cojones que haya jueces, policías o lo que sea por medio... ...porque para unas cosas sí que sí que aceptan los informes oficiales... ...para otras, ¿no? Eh, esos estudios oficiales reconocidos oficialmente... ...como puede ser lo de el infrasonido y el daño que ocasiona... ...eso no te lo reconocen oficialmente, pero sin embargo aquí está, y esto lo está marcando y mirar que no es ruido ni nada, me voy a tapar aquí con la mano y en vez de eso lo que hace es subir, ¿sabéis por qué? porque las vibraciones nosotros hacemos de amplificador por eso ¿veis? lo suelto Es más, simplemente tengo que apoyar el micrófono, esto, la cabeza aquí en el micrófono y mirar. En cuanto toco, en cuanto toco el micrófono. Mirar. A ver, vamos a hacerlo así. ¿Veis? Yo estoy tapando el micrófono, supuestamente cuando tú tapas un micrófono no recoge el sonido. ¿Sabéis por qué esto sí que lo recoge? Porque es extremada, baja frecuencia, me atraviesa a mí. Aparte, el cuerpo humano hace, ya os digo, hace de amplificador. Por eso lo que yo os digo. Mirad. ¿Lo veis? Y son... Son las 7 de la mañana, pero es que a las 3 de la mañana me tenían con 130 decibelios. Mirad aquí, esto, esto es lo que me marca aquí. Fijaros, ¿eh? esto es lo, lo del ambiente y ahí está el router, ¿eh? ahí mismo está el router. ¿Veis, no? Bueno, cuando llegue a Medina, vamos a hacer otras mediciones. A ver si tienen algo que ver con esto, mirar. ¿Veis el campo magnético? Hostia, cómo lo bajan, ¿eh? ¿Y veis la radiofrecuencia? No sé, si al final doy yo más que el ambiente. Como podéis ver. Que joderse con la lucecita. Vamos a ver. ¿Y yo de un cuanto doy? Bueno, no lo veo ahora, pero ya lo veré. Ah. Y aquí en el estómago. Aquí me están reventando, y el hígado, sobre todo este lado, parece que me están... Vamos, todas las vibraciones vienen aquí al hígado. Eso no pico del teléfono porque el teléfono está desenganchado de internet. Bueno, de todas maneras, independientemente, veis el campo magnético, aunque sea poco, pero ya me lo han subido. ponen los huevos, uy que chanda esto que pijama machuli, ¿verdad? No. Ah. El campo magnético, qué casualidad, ¿verdad? Lo mismo que la da mi madre cuando tiene ciática, la sube el campo magnético. Y el infrasonido, ¿veis? La presión IMP. Estamos en la banda de whitening, como podéis ver. Y lo hemos puesto, la presión sonora, pero en decibelios A. Como podéis ver, IMP, decibelios A. Ah. Todo esto que están permitiendo, es lo que se están permitiendo para ellos mismos, porque... Esto mañana se lo van a hacer a ellos también. A lo mejor por eso la... En la Comisión Europea lo están decidiendo, ¿no? Lo de la ética de las armas autónomas. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Y sabéis por qué discute, discute eso Europa? Lo de la ética de las armas autónomas. Porque aquí, con esto, lo que están haciendo es torturar a la gente y matarlas. Son armas psicotrónicas, las cuales dan con nosotros, en cualquier sitio que estemos, a través de la telebiometría. No sé si sabéis lo que es la telebiometría. ¿Sabéis lo que es la biometría? Bueno, pues eso, eso es más exacto que una huella dactilar. Pueden reconocer a cualquiera en cualquier sitio a través de la biometría. Y a través de la telebiometría, pues te siguen a través de las antenas. Es como la triangulación de los teléfonos y las antenas, para que me entendáis. Pero esto para los seres humanos. Esta es la tecnología. Y lo que están haciendo es que mucha gente salte por las ventanas con todo esto. Fijaros lo que es una tortura durante cinco años que llevo sufriendo, más de cinco años, ya vamos para los seis. El 14 de agosto del 2014 empezó todo, voces, dolores, quemaduras, sueños, pesadillas, eh, insomnios, bueno, bueno, pero de semanas, así, de buenas a primeras, estar bien, y en un día, en, en un segundo me cambió todo, y esto es porque me están haciendo una telepatía sintética, y claro, engañaban con voces de vecinos y todo eso, hasta que ya vi que no, que no eran voces de vecinos, porque yo lo grababa lo amplificaba y ahí no salían las voces de los vecinos. Mira cómo se queman cada vez que hablo de ello. Porque esa es la táctica que utilizan, te engañan con que son tus círculos cercanos. Esas frecuencias audibles que nos llegan a las víctimas, pues en la mayoría de los casos nos intentan hacer creer que son los vecinos. ¿Para qué? Muy sencillo. ...para que nos enfrentemos a nuestros círculos cercanos... ...como puede ser familia, amigos, vecinos... ...así ellos solo tienen que venir a recogerte... ...los que están haciendo esto... ...y luego vas al médico y todo esto te lo niegan... ...como que el infrasonido con todos los estudios... ...que hay reconocidos oficialmente... ...como que, que de eso no saben nada... ...esto es extremada, baja frecuencia... ...decibelio, o sea, vamos a ponerlo en alta frecuencia... ...la presión sonora en alta frecuencia, como ves, igual... ...y me da lo mismo, en, mira, si lo subo de banda... Esta banda 31 hercios, Mirar, ya estamos ahí en cien, sí, ahora que lo bajan, ahora, ahora, hijos de la gran perra. Bueno, pues a lo que iba. La policía es consciente de todo esto, por lo menos oficialmente que se puede demostrar desde el 2010. Con las directivas europeas 7984-10, el seguimiento a ciudadanos de opciones radicales. Claro, yo soy radical porque me cago en su puta madre y porque no me dejo torturar y porque me quejo. Por eso soy un radical, ¿sabes? Porque aprecio mi vida y lucharé por ella, aunque me tenga que matar con todo el puto gobierno. Bueno, pues esto tiene conciencia, no solo el gobierno, ni la policía. Sin embargo, no nos lo niega todo esto. Y luego, los médicos, cuando tú te vas a quejar de dolores o de las vibraciones o cosas de estas, se hacen los tontos, como que esto no existe. Mirad, lo voy a subir a la banda de 61 y medio. Ya estamos en los 100 de nivel y lo van bajando, pero es que me da lo mismo en qué banda ponerlo me da lo mismo, sí, bajarlo, que no lo bajan, como podéis ver, están dando ellos picos, y lo cambio de banda, y la misma, o sea, nos lo están haciendo en todas las bandas, en alta frecuencia, y si lo pongo en baja frecuencia, que son los decibelios A, me da lo mismo, en todas las bandas, mirar. Nos están metiendo infrasonido en toda, hasta en la de, mira, esta es la de 500 Hz, la banda de 500 Hz. Pero es infrasonido, por eso se escapa del rango de audición humana. Y es energía dirigida, por eso, aunque yo esté con más gente, los demás no lo notan. Me tocan y notan las vibraciones, eso sí. Notan las vibraciones, que además ahora es lo que voy a empezar. Me voy a comprar un vibrómetro para humanos para medir las vibraciones del cuerpo, que se vea que son microvibraciones y que eso no lo produce un ser humano, que eso es producido por una señal externa, lo que pasa es que choca contra nuestro esqueleto y nos produce esas vibraciones, ¿sabes que las ondas funcionan por densidad? ¿no? puede atravesar paredes, puede atravesar todo, hasta encontrarse con la densidad del cuerpo humano, de órganos, de huesos, de nervios, del cerebro, y luego otra cosa, cuando llegue a Medina, vamos a ver si, si lo de este aparatito, que ya sabéis que mide ondas de extremada baja frecuencia de infrasonido, como puede ser EMF, ELF, ¿veis? Mira a ver qué se utiliza para el control mental, qué tipo de ondas se utiliza, EMF, ELF. Porque yo puedo estar loco, pero los aparatos no mienten. Yo podría inventarme las cosas, pero los aparatos no se las inventan. Los aparatos tienen... Esto solo hace unas estas medidas. Te puede cambiar de miligaos a militeslas. Mirad. ¿Veis el, el campo magnético? Miligaos. ¿No sabéis que con pocos nanogauss te pueden preparar un ataque al corazón? Porque si nosotros funcionamos a 6 microvoltios y ellos te añaden tan siquiera 3 microvoltios, te pueden matar. Porque pueden hacer que tu cerebro alterar eh, el funcionamiento cerebral. Bueno, eso es de quitar la mierda de la pintura, ¿eh? no os preocupéis, que no es un moratón. No os preocupéis por nada. Si cuando os pase a vosotros vais a ir al médico, como soy gilipollas. Mirad, ¿veis el campo magnético que yo tengo ahí en el corazón? ¿Lo veis bien? Y es que cuando baja yo me noto mejor, al igual que cuando baja esto. Bueno, pues mirar, vamos a ver lo que marca ambientalmente esto: el ambiente. Cero, o sea, el campo eléctrico, 0,2 voltios por metro, está como tiene que estar. El campo magnético, pues tiene que estar entre 0,02 y 0,05, se puede decir. La, la intensidad de radiofrecuencia, pues ya lo veis. Y para que veáis cómo funciona, esto no marca señal natural, esto marca señales artificiales como puede ser esto, mirar. ¿Veis? ¿Lo veis? Bueno, pues ahora compararme a mí con los vídeos que yo hago en mi casa, a ver qué tiene esto que ver, o sea, a ver si es que yo también soy un router. Mirar la medida que da el router y cuando vuelva a hacer un vídeo en mi casa, pues lo comparamos. A ver si os parece normal que una persona esté dando como un router. Eso es porque a las personas nos están mandando una señal de energía dirigida. ¿Veis? En cuanto lo quito del router, mirad. ¿Veis cómo baja? Y el router no son ondas naturales, son ondas artificiales. Como pueden ser las ondas EMF, ELF, no son ondas naturales. Esto es un delito. O sea, esto es un ataque descarado. Y la gente que no se entera que está a mi alrededor es porque esto lo que indica es que es energía dirigida, está dirigida a mí. Porque si no, igual que lo siento yo, lo sentirían los demás. Bueno, y como os he explicado, esto no, va a cada persona a través de la biometría de esa persona. Vale, no se lo quedaré aquí. Los, el campo magnético, como, como podéis ver, es el campo magnético a mí lo que me dan también. Qué casualidad, que a las personas que tienen dolores se la dispara el campo magnético. ¿No os parece casual? Por lo menos a todos esos que he hecho mediciones en mi casa. Qué casualidad, que yo les he preguntado si tenían algo donde, que les doliese y allí donde me han dicho que les dolía, les he puesto el aparato. Y qué casualidad que se ha disparado la radiofrecuencia. Pero es que luego cojo una tapa de metal... La paso alrededor de donde le duele y llega un momento que cuando cortas la señal, esto baja. ¿Me entendéis? Porque con el metal cortas un poco la señal. Y esa persona con el metal nota alivio. ¿Sabéis por qué? Porque el metal interfiere en la señal. Y luego esto por otro lado. ¿Veis? Porque cuando yo estoy, eh, eh, digamos, en, un, en mi casa, en el salón con más gente, ellos no notan nada. Pero yo sí porque es dirigido, lo que pasa que aunque me lo dirigen a mí, este aparato sí que lo capta, porque está midiendo infrasonido el infrasonido de los demás no se enteran porque se le escapa del rango auditivo no, o sea nosotros empezamos a, a escuchar a partir de los 20 hercios y esto estamos hablando ahora mismo que estamos en la banda a ver cuál era de 63 hercios como podéis ver Vamos a poner la de 31 Hz, y medio, ¿lo veis? Mirad, ya estamos aquí en 80. Hmm. ¿Lo veis, no? Y si lo bajo a la de Waiting in, porque también la puedo poner en Waiting in, que es 5 hercios, mirad, estamos a 80 decibelios en 5 hercios, que es invasor el cerebro. O sea que eso directamente me está afectando a mí al cerebro. Ese infrasonido, porque trabaja a las mismas frecuencias que trabaja mi cerebro. ¿Lo entendéis? ¿Cómo funciona esto? ¿De la tortura electrónica y de la telepatía artificial? Y si yo hago esto, quito la presión y lo dejo en decibelios o sea que como podéis ver ya está en 60. ¿Veis cómo sube ahí? Lo vamos a bajar un poco, mirar Bueno, pues estos, eso es lo que yo escucho, va al ritmo de lo que yo escucho, hijo de puta... ...hijo de puta... ...cállate... ...hijo de puta... ...¿veis? ...estos solo son decibelios A... ...no estoy marcando ahora la presión sonora... ...solo decibelios A... Y, ...y como podéis ver... ...aquí está en decibelios A... ...que no estoy engañando a nadie... ...esto está correctamente en todos los lados... ...y está en automático... ...que entra todo el rango que, que puede... De decibelios, o sea, de, digamos, de 10 que empieza a marcar hasta 130, que no marca más. En este caso nos llega a 60 decibelios A, como podéis ver ahora, pero en mi casa ya habéis visto cuántas veces 130 decibelios A. Pero vas a un médico y te lo quieren negar. ¿Por qué? O vas a la policía a denunciarlo y te ponen mil trabas, mil pegas o te quieren tomar por loco. ¿A ver. Bueno, pues esto es lo que estamos viviendo las víctimas Y el que no lo quiera ver Es porque no tiene ojos en la cara Y ya os digo que no hay más ciego que el que no quiere ver Tú cuando estés malo No te asegures a ver si es que te lo están haciendo Tú vete al médico Que por mucho que te den Te vas a comer muchas pastillas Pero no te va a solucionar nada y Mira cómo se queman Cuando hablo de estas cosas se encabronan ¿No habéis visto cómo se vuelven locos? se queman, se quema la máquina la encabrona que la hayan pillado de tal manera esto es lo del aire calentito ese aparatito lo que suena, pero como veis no va con esto no tiene nada que ver bueno chicos, pues ahí va la despedida ¡Hala! hasta luego